Esta es la realidad, no te dejes engañar, porque hay mucho ruido en el ambiente, demasiado, en todos los sentidos, ¿vale? Lo hay hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, es, es, es tremendo la cantidad de ruido que ¿okay? es tremendo el ruido que le gusta hacer eh, a la gente en general. Vamos a aplicar un poquito... Solo de lógica, nada más, ¿vale? Eh, posiblemente cosas que, oye, más de uno eh, se ha percatado, las ha visto, o a lo mejor resulta que no, que no las ha visto. Pero ya sabéis que a mí me gusta ser realista y explicar el porqué de lo que opino y lo que yo expreso eh, diariamente en los vídeos, ¿no? Como decía Gil, es que el ser humano es capaz de negar lo evidente, con tal de que esa realidad... Se ajuste a sus propios deseos. Entonces, claro, tenemos que intentar, sobre todo cuando hacemos trading y estamos invirtiendo, pues no puedes no estar tradeando, ¿vale? Eh, tradeando en el sentido literal de la palabra que utilizamos, que todos los días entras, sales o cada dos por tres estás sabes, con. vale, porque es un culo inquieto y estás ahí todo el rato dándole, ¿no? Eh, da igual que la inversión sea a muy corto plazo, que sea unas semanas, que sea unos meses o que sea unos años. No dejes que eh, ese ruido y esa irrealidad, eso que te venden, uh, penetre de tal forma en ti que se ajuste a lo que tú deseas. Eh, eso pasa mucho, como en muchos canales les adoran a la píldora a la gente y dicen lo que quieren oír, pues dicen, venga, pues un like y me suscribo yo sabéis que, ya no, que yo no hago eso, ¿vale? Yo soy políticamente incorrecto, hay gente que hasta que me dice es que el seguidor tiene siempre la razón, como el corte inglés, ¿no? El cliente tiene la razón. Pues no, yo lo siento mucho, pero no. El que es tonto es tonto, el que yo llamo a cada cosa por su nombre. Incluso cuando yo me equivoco, o incluso cuando yo soy agilipollado, estoy tonto, pues, pues, pues también, pues, pues, también. Pues estamos todos, todo el mundo, tenemos días buenos, días malos y días peores. Pues bueno, pues, es lo mismo que eh, esta mañana iba paseando con la perra y se cruza... Con, con otro perro y el perro pues, ¡ah! se, se, se pone ¡ah! digo, ¿qué le ha pasado? si se iba muy bien digo, oye, pues yo qué sé hoy se ha levantado con el pie izquierdo y ya está pues como nos pasa los humanos nos levantamos con el pie izquierdo y gente que te cae bien y gente que te cae mal y gente con la que bueno pues, pues pues aquí pasa igual yo lo siento mucho no os voy a insultar ni voy a decir gilipolleces bueno a veces cuando digo alguna las cosas como son para que le deis al like o para que estéis en el canal el que quiera estar que esté y el que no Fantástico. Pero si eres un incomprendido, seguramente este será tu canal. <ríe> Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin y vamos a ver la realidad de cómo estamos. La verdad, o sea, no, no se está ni tanta catastrofista ni tan. No vamos a volver locos. Venga, comenzamos. campanita. Vale, por tomar por culo! ¡Hombre, no! ¡No, no! ¡Toma por culo! Como dice mi niña, de momento al menos. Eh, me parece que estaba España perdiendo 2-0 o algo así. Claro que le acaban de meter el cascado, otro gol. Bueno, mientras la gente ve el fútbol, yo prefiero dedicarme a otras cosas. Lo he intentado, ¿eh? Pero, o, o estaban ahí viéndolo y... Lo he intentado, pero no me ha generado ningún interés. No porque pierda, no, porque no, no he visto ahí un, algo que me diga oye pues vale la pena mi tiempo creo que mi tiempo está más para para pagar las facturas y para intentar hacer algo que perderlo así no no, no no he visto interés no no no me ha generado interés vale eh, me gusta me gusta el fútbol ¿eh? era un buen partido me gusta verlo me encanta pero no he visto no me ha generado he estado ahí cinco minutos diez minutos si no si no me genera ese, es como cuando conoces a alguien no si si no hay ese feeling, pues no, pues, pues no ha habido ese feeling con el partido. Bien, dicho esto, realidad de Bitcoin. ¿Vale? Porque hay gente, ¡ay, que no vamos a ver! Otros, ¡ay, que no vamos tú de mundo! Otros que. Esperar, estamos todavía acumulando en toda esta zona. O sea, el que haya bajado aquí un 3%, no quiere decir nada. Aquí también bajó un 3%, aquí también bajó un 3%. ¿vale? Y aquí lo subió, y aquí lo subió. Y pues posiblemente después vuelva a subir y recuperemos el TP1. De momento, ¿qué estamos haciendo? Llamar a las puertas de los 26.790, que lo tenemos en esta línea verde, ¿vale? Que recordemos, ¿vale? Recordemos que vienen de estos mínimos que hicimos la primera vez que perdimos la Rose Line, los 28.750, eh, 750, perdón. ¡Pum! Hicimos esta mecha y bueno, pues de ahí vienen. Fuimos una vez a la zona 25, no pudimos, lo tenemos ahí como esta. Uh, <risas> resistencia en su día, ahora soporte. Fuimos otra vez a la zona de 25, no pudimos, nos venimos abajo, dentro de este canal que estamos intentando generar. Y luego, pues bueno, rompimos al alza, fantástico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Que tenemos un primer soporte, que es ese, por esa mecha que hemos marcado, ¿vale? Que hemos visto en 26.790, aproximadamente. Luego, dependiendo del, del exchange, será una cosa o será otra. Y la zona de soporte, un poquito más potente, ya que ha sido una resistencia potente una y dos veces. Bueno, y aquí inclusive otro toque, había, pero bueno, vamos a marcarlo así. Eh, debería ser esa zona de aproximadamente entre los 24 y medio y 25, ¿no? Entonces, ¿realidad que seguimos viendo? Pues que tenemos un mínimo y un máximo ascendente. Otro mínimo y otro máximo ascendente. Vale. Mientras no perdamos esta línea de tendencia, que sería la que nos llevaría junto con este punto, ¿eh? vamos a marcarle aquí un pivote para que se vea claro pum toque toque toque esta zona mientras no perdamos 21.335 aproximadamente son todo zonas no vamos ni a tu de gel es que, es que estaba escuchando ya 7500 y quién da más venga vamos con dos cojones eh, que no que no que de momento la realidad es que primero no hemos perdido esta línea segundo Estamos al lado del TP1 que teníamos marcado. Una cosa muy normal. Acumulando en esta zona. Relajando el RSI. Para posiblemente meter un pepinazo. Y e irnos más para arriba. ¿Vale? 30.755 tengo marcado. Aquí, ¿vale? No lo tengo por casualidad tampoco, es decir, esta otra línea es de, bueno, viene desde aquí atrás, en realidad, toque, toque, toque, toque, es una zona, aquí fue resistencia, pues bueno, seguramente nos puede hacer de siguiente resistencia o que la atravesemos como mantequilla y llegamos al TP2. También puede ser, ¿vale? todos ya sabemos que Bitcoin, cómo se las gasta, y es feroz como el loco. Eh... Entonces, ¿qué hace falta para poder tener otro impulso? joder? Pues que tengamos ese pequeño retroceso, más, más o menos pequeño. Yo creo que lo ideal sería la zona de 25, 24 y medio. Ya veremos a ver lo que hace. Eh, y que el RSI se relaje. Bueno, quizás, ¿veis este apoyo que hubo aquí en el RSI? Eh, pues quizás ese punto sería bueno. Es decir, la zona de 50, 52. Eh, Veis que si marcamos ahí, además... Eh, vamos a marcarlo directamente en una zona horizontal. Vale, Tenemos que fue eh, un apoyo, fue una resistencia... Aquí fue apoyo, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí ha sido resistencias. ¿Vale? Entonces es una zona bastante importante. O sea, no es una zona vega ahí al azar. ala. Entonces podría ser que se viniera aquí pop, y dijera, oiga, otra vez para arriba. Ya veremos. ¿vale? Tenemos que ser muy cautos, pero ser realistas. Es decir, estamos ahí arriba, que no nos vamos a, al carajo. Que yo de momento creo que es más probable eh, otro impulso. ¿Vale? aunque venga, bajemos a los 25.000 que después tengamos otro impulso que supere la zona de la Rose Line eh, que incluso tocar abajo que tocamos abajo, vale, fantástico Si yo estoy en, yo estaría encantado, ya sabéis que eh, mi 35% de momento no he soltado todavía las primeras partes que quería soltar una pasada Rose Line pero como no la he pasado no las he soltado vale. de momento sigo, sigo en un 35% invertido, pero si me vengo aquí evidentemente enchufaré ¿Por qué? Porque creo que sería una zona de confluencia, que son las que buscamos muchas veces, las confluencias suficientemente importantes como para un rebote interesante y meterle ahí un poquito de chicha. Ya veremos. Me pica la nariz. En fin, eh, por ese lado, bien. ¿vale? ¿Qué está mal en el día de hoy? ¿Qué está muy mal? Bueno, sí, estamos en la zona aguantando, es el volumen. Fijaros el volumen y decir, ¿cómo ha bajado? Bueno, esto ya sabemos, sí, ya, yo ya me enteré porque me lo dijisteis, algunos, eh, ya las comisiones cero, en el trading, tal, de, de Binance ha bajado, entonces el volumen de Binance, claro, ha bajado un huevo. Y, evidentemente, tenemos una vela verde, que tampoco es que sea muy potente, más bien, ahí con el culo apretadillo, pero el volumen está bajando, ¿vale? eso no es bueno, porque sábado y domingo dices, castaña, vale, lunes, bueno, un poquito más pero martes debería de subir por encima con suficiente interés uh, pero no lo está haciendo y no es que no lo esté haciendo en Binance porque no podemos ir, también, venga eh, Coinbase, también está mal bajo Bitstamp también está mal bajo Bitfinex también está mal bajo, o sea no es cuestión de un solo exchange, ¿vale? es cuestión del global como vemos esto, también podemos ver que el BLX ayer nos indica... hoy no he hecho... Ah, bueno, ver, mañana, mañana os lo prometo, mañana os que este indicador os lo pongo. Bueno, el BLX eh, ayer, ¿qué nos indicaba? Pues que caía el precio y subía el volumen. Subía el volumen porque era lunes, pero en realidad, ¿qué estaba haciendo el precio? Si yo me voy al viernes, jueves, miércoles... Inclusive martes y lunes, con referencia a todo este mo movimiento, ha bajado el volumen. O sea, baja el precio, baja el volumen. Tampoco se ve mucho interés porque siga bajando. De momento. Hoy, pues seguramente mañana tendremos un volumen muy parecido al de hoy. Perdón, al de ayer. Y bueno, pues con una vela verde o de indecisión, o ya no sé cómo cierra, pues ya sabemos que esto, el cierre de un día para otro, es una locura. No, a mí no me, no me acaba de convencer, ¿vale? No hay, no hay fuerza, pero ¿qué ha pasado en el mercado tradicional? Pues que el S&P 500, fijaros que está, está bien abajo y al final, bueno, pues nos ha sorprendido con una vela martillo, aunque sea roja, ¿vale? Pero el cierre que está queriendo hacer no es del todo malo, si no vamos a las velas de 4 horas, ¿vale? Vemos cómo ha estado cayendo, ¿vale? Todo el día cayendo y ahora, de repente, ¡plaf! Se recupera en 4 horas si vamos a la una hora, Vemos la gran caída, bueno, caída, recuperación, gran caída, y venga, pa, pa, pa, tres horas seguidas de recuperación antes del cierre diario. Bueno, pues no está mal. Vamos a ver cómo termina de cerrar, pero más o menos yo creo que por esa zona por cerrar. Cerrando por fuera de toque, toque, falsa ruptura y confirmando la ruptura de esta línea de tendencia, porque ayer cerró, hoy tenía que confirmar, pues si cierra fuera, está confirmando. ¿Vale? Lo han intentado atacar los osos, no han podido, venga, me voy para arriba. Bien, genial, eso está bastante bien, siendo positivo, ¿vale? Si vamos a Ethereum, por su parte, recuperando bastante bien, abrazando la del día anterior. Vamos a esperar al cierre, quedan tres horas y 36, eh, pero muy buena pinta tiene, muy buena pinta tiene. Estas son las cosas que... que que molan, ahora, tiene que por eso irse mucho más arriba no, bueno, la cuestión es que rompa estos máximos que hizo en 3815 al cierre, ¿vale? ¿por qué? pues bueno ya vemos que tuvimos aquí, una vela, otra abraza, otro abajo otra abraza, otro abajo, entonces estamos en una zona en la que estamos acumulando además se está acumulando bastante, fijaros que en la subida y la ruptura de la línea de tendencia como el volumen subió con lo cual la tenemos que dar por buena porque el volumen subió y ya está no hay más, hizo pullback la línea de tendencia y el volumen bajó ¿Vale? Y luego otra vez para arriba con dos velas verdes que el volumen sube. En la vela roja el volumen ha bajado, vela verde baja, vela roja sube y está ahí tonteando, pero en realidad hay más volumen al alza que a la baja. Quizás, quizás, desde el viernes eh, ya estábamos mmm, distribuyendo un pelín, ¿vale? Viernes, sábado... Domingo, bueno, lunes, martes, eh, al final vamos a equilibrarlas. Entonces, no podemos hablar de la distribución de momento, ¿vale? Estamos más bien todavía en acumulación en una zona alta, eso es bueno. Y el RSI eh, rebajando, siguiéndose a la zona de 50 en diario, cosa que es bastante buena, cargándose de ir a chinas para intentar volver a ir al alza. El Total Market, por su parte, sí que una vela verde, pero no es como una, no, hemos visto que no es una vela como la de Ethereum, ¿vale? Que sí que intenta abrazar, porque si vemos la de Bitcoin. ¿Vale? De diario, bueno, pues, un martillito, está, está guay, está fantástica, pero bueno, es la Ethereum, está u, genial, pero el total market está un poco dubitativo, ¿vale? Está ahí que, pero bueno, por lo menos no se lo ha ido abajo. La dominancia de Bitcoin, por su parte, cae, entonces, ¿qué tenemos? Total market sube, Bitcoin sube, pero la dominancia de Bitcoin cae, y además cae bastante, cae bastante, digamos que desde la zona... Del 47,70 o al sea, a, a 47,20, medio punto de caída en la dominancia de Bitcoin, en este mercado es bastante importante, con una subida de volumen interesante. Entonces, era, es lógico, estábamos muy desgastados, fijaos dónde está la está muy arriba. ¿Qué significa esto? Que las altcoins, va a haber altcoins que han estado muy bien. El dólar index sigue cayendo, inclusive con un gap a la apertura. Fijaros cómo el cambio de día ha habido ahí un pequeño gap. Vale, a la baja, lo normal, yo creo que tiene que venirse aquí abajo, para rebotar luego, ya veremos a ver. Eh, Altcoins, bueno, pues mira, Cardano, que la he estado viendo esta mañana un poquito, muy interesante, por cierto, eh, lo que está haciendo, ¿por qué? Porque tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, a ver si se nos va un máximo y tiene fuerza para irse otra vez a tocar los CDO 42. Eso estaría bastante, bastante bien para Cardano. Eh, por su parte, oye, que se nos viene a apoyar otra vez en la zona. ...compras... ...yo en Cardano ahora mismo... ...la tendencia es muy tendencial... ...Cardano es súper tendencial... ...y vemos cómo va poquito a poquito... ...a ah, lo tonto, fíjate las quebelitas... ...muy tendencial... ...luego los, los dientes de sierra... ...vale, y vuelve a caer... ...súper tendencial... ...a ver la muy ...vuelve a subir, vuelve a hacer su canal... ...entonces... Eh, ...creo que, que, hay que hay que seguir... ...hay que, hay que identificar... ...especializarte en algunas altcoins, en algunos valores X, que los conozcas, que sepas cómo respiran, de tal manera pues, que puedas tomar decisiones buenas, y yo creo que Cardano, pues, de momento eh, no está dando, la verdad es que está dando buenos resultados, ¿vale?, para trading. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ir a, a cambio de las negativas, la cayendo, ayer va pues, bastante, pues bueno, normal, de eh, todas formas la volatilidad que es lógica, eh, CL Radius Walton Chain, un 6,90, GTC, también un 4.12, y a partir de aquí todas por debajo del 4%, 3, muy poquitas pérdidas, eso es muy bueno, lo que decíamos, ¿no? La dominancia sube el cap de mercado, aunque suba el valor de Bitcoin, pero su dominancia ha caído medio punto, con lo cual afecta a las altcoins, quiere decir que el dinero se está yendo a una mini alt-season, que eso es muy bueno porque, oye... Eh, eh, son trades que en un momento dado podemos generar y hacer muy bien. y INJ subiendo un 12%. Ceres también aquí tenemos aquí un 10%. Trias, un 10-24%. CFX vuelve a la carga. Con otro 10%, está en esa zona, veis que en este máximo que hizo, se ha apoyado, con lo cual, venga, sigue arriba, muy, muy bien. Ripple, 9%, ¡ay! Es que no lo dije, eh, Ripple cuando se le da por subir, cuidado, ¿vale? Entonces, de momento, bien, está en un momento fantástico. Lo ideal es que aquí haga una banderita, incluso que se apoye por encima, igual que aquí se apoyó antes de ir al alza, y luego al final lo perdió, resistencia, resistencia, resistencia, me voy abajo, me hace una resistencia, hago otra, y aquí que haga una banderita en toda esta zona, sería lo suyo, eh, se si empieza a hacer dientes de sierra y la banderita es positiva, genial, para, bueno, pues relajar un poquito el R6 e intentar atacar la zona de los 0.70, sigue muy bien, eh, ¿qué más tenemos? Bueno, FX es un 8 y pico, bastante bien también, eh, los Preserge, 0.86, Volvieron otra vez a, a la carga, sin, antes de llegar a la zona de que teníamos marcada la línea, fijaros que se ha ido justo a, a, los, a, lo, a las mechas, es tremendo, la, está, está potente, eso es muy bueno. Eh, pero bueno, no quiere decir que aquí se vaya a ir otra vez a alzar muy rápido. Como la tenemos a largo plazo sin prisas, simplemente tener claro que el dinero gratis también trabaja, también funciona y que, pues bueno, ahí está. Eh, Melos, por su parte, también un 656, Cava un 645. Muy bien por Cava. Ese que iba a estar TGT con Cava. Entonces, bueno, a ver si eh, acaba de ir a los 125, 126, los rompe y es capaz de hacer una banderita en esa zona todavía le queda le queda un poquito de chicha Stellar también está en un 5.60 un movimiento muy similar al de al de cava a ver si termina de romper esta línea que tenemos aquí y se va un poquitito más arriba 0.55 5.62 Matrix también está en un 4 Ape los monitos que los tenemos en el índice de juegos por ejemplo de juegos blockchain pues ahí está Ape eh, ya os enseñaré los índices a ver si termino porque tengo unos días un poquito atascados igual que gala games también y Lubium también está en ese en ese Uh, índice, eh, bueno, pues intentando hacer una zona de consolidación de, de la, sin irse a mínimos, a ver si es capaz de atacar ¿verdad? la zona más o menos de los 5,90 está un poco, un poco la, la, la cosa un poco rara, pero bueno bien, y Luvion intentando no perder este mínimo, porque claro, la pérdida de este mínimo nos llevaría un poquito más abajo, la zona de los 40 y 50, pero creo que la zona de 50 sería un buen apoyo, ¿por qué? porque, vamos a verlo aquí desde aquí Vale, más o menos. Un poquito más arriba. Está ahí, ¿vale? Tenemos apoyo apoyo. Una resistencia importante, un apoyo después de la ruptura. Y bueno, pues lo lógico es que haga este tipo de, de bandera descendente, con implicaciones ascendentes o alcistas, en el momento que toque, pues nos vayamos arriba. Más o menos, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Rose también un 4.93. Fantástico. Muy bien, muy bien por Rose. Eh, hemos visto este, esta estructura antes. Vemos que tenemos una especie de triángulo. Se llama a la puerta una vez, caemos, llamo a la puerta otra vez, caemos. Eh, lo lógico es que, bueno, pues vuelva a intentar llamar otra vez a la puerta y ya deberíamos uno, dos, tres, cuatro toques. Otro sería un quinto, pues como para intentar romper a la alza. Eh, Gala Games, por su parte, otro 4.90, bastante bien. Igual que en casos anteriores. Eh, está después de la resistencia retrocediendo, mm, lo importante es que no pierda la zona de los 0.30, 0.32 eh, para intentar la zona de máximos que ya ha he hecho una vez, dos veces pues la pueda pasar e irse a la zona de los 0.58 Kusama también bastante bien, Zilicao un 4.70 y Aton un 4.36 Jen en 4.82 también bastante bien, Matic joder, un 4.5%, o sea que hemos tenido el mercado bastante alegre Matic en toda esta zona de soporte importante se viene a apoyar con lo cual, para mí, y además fijaros como en la zona de resistencia que tenemos marcada también se viene a apoyar, puede ser una posible zona de compra para que en esta Mini al Season pues, pueda irse otra vez a los, a los 1.30. Eh, parece que no es mucho venirse otra vez a esta línea o incluso a la línea de resistencia, pero bueno, desde el punto donde estamos, ahora mismo pues, eh, nos llevaría un 22% y a la resistencia un 53%. O sea, bueno, resistencia 1 y resistencia 2, resistencia son las dos. Eh, Así que, bueno, está bastante bien el mercado. Esta es la realidad del mercado. ¿Veis? Mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Lo estamos viendo por todo lado. Lo estamos viendo en eh, prácticamente todos los, los esquemas. Vemos cílica, mínimo, máximo ascendente, mínimo ascendente. Ahora tendría que ir a buscar otro máximo ascendente sin perder este mínimo anterior. Eso es, lo que, eso es lo que tenemos que ir viendo. Atom, tres cuartas de lo mismo. Un mínimo con un máximo ascendente. Rompió la línea de tendencia desde este mínimo a un máximo. Mínimo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ir a la zona de resistencia, a la zona de 17. Romper este punto y este punto en los 15.30. Una vez conseguido eso, estamos rompiendo realmente las líneas de tendencia bajistas. ¿Las hemos roto? Sí, pero no la, no la tendencia. Uh, GERN Finance, un 4.80, pues tres cuartas de lo mismo. Veis que hizo este mínimo, línea de tendencia, atravesamos desde un mínimo que formamos. Y tres cuartas de lo mismo. El máximo relativo anterior no lo ha roto y lo que buscamos es que... Eh, en la ruptura de esta siguiente línea de tendencia que tenemos marcada, vaya blaf, y la rompa una vez que lo rompa y se vaya al alza, ya nos vamos a ir a, a puntos bastante interesantes, pero bastante interesantes Hay unas buenas, muy buenas subidas que se pueden que se pueden generar, pero claro, tenemos que romper esa zona de los 11.160 estamos en 8.500, parece que es un mundo, pero ya sabemos cómo larga gasta ayer. Finance, que se pone a subir también, y le pasa un poquito como a, como a Ripple tenemos ahí un 32% para el, ese punto, bueno Vamos a ver si es capaz de, de aguantar y pegar ese rebote. Así que, bueno, no me enrollo más. Eh, estas son las realidades que hay en el mercado. Sobre todo ver la realidad de Bitcoin. Un mínimo, un máximo aquí. Otro mínimo aquí. Otro máximo aquí. Ya hemos superado los máximos relativos anteriores. Estamos acumulando en la zona. Ahora que nos falta un poquito de volumen, un poquito de ganas. Y ir a por la zona de los 28.300. A ver si conseguimos romper la Rose Line. Pero todavía parece que necesita un poquito de chicha, y si me hace falta chicha, ¿qué hago? Bajo, busco dinerito, recupero y cargo mi china para hacer boom, otra vez para arriba. ¿Qué viene una mala noticia y se nos va abajo? Bueno, pues sabemos dónde tenemos algunos puntos de influencia, eh, perdón, de confluencia, en los cuales, bueno, pues podríamos, por ejemplo, como hemos marcado aquí, ¿vale? En los cuales podríamos hacer, bueno, pues una zona posible de posible rebote, ahí lo tenemos en 21.335, que yo creo que sería bastante bueno. No sé qué os parece bueno, si os parece bien, genial, me dejáis un comentario si no, me dejáis también un comentario y me dicen me parece una castaña, que no <ríe> chicos, chicas, lo que digo siempre, es que invertid con mucha gotela y que la paciencia os acompañe, chao, chao